se crean. <risas> Ay, les estoy dando la espalda. Va a encajar, pero sh, no le digan a nadie, chicos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita para los que no me conocen. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas aquí abajo para que seas parte de mi familia y te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo yo decoré mi arbolito. De hecho, ustedes me van a ayudar. Así que están interesados en cómo hacerlo entonces, por favor, sigan viendo. Primero lo que le voy a poner es este listón. Así que voy a empezar a aplicar mi listón. Lo primero que hice fue ponerle las luces, este, yo creo que todos sabemos ponerle luces a los árboles este, y cuando están haciendo un árbol como este solamente le este, metí las de estas para que no se vieran este, primero pongan su listón y ya después se preocupan por, el, por las esferas pero yo soy al revés, yo hago todo al revés así que así lo voy a dejar por este momento así que puse mis esferas del árbol, de la mitad del árbol hacia abajo porque estamos hablando de esferas grandotas ya las esferas, si tienen ustedes esferas medianas, pónganlas en el centro. Y si tienen esferas chiquitas, póngan, pónganlas hasta mero arriba. Chicos, me peiné poquito porque como que me veo bien despeinada. Muy bien, vamos a empezar con nuestro listón. este Recuerda que necesitas unas tijeras para cortar. Lo primero que voy a hacer es agarrar la puntita de aquí. Y lo voy a meter aquí a mi árbol. Se va a hacer un cochinero con tanta brillantina. Pero tienen la opción de ponerlo de lado o así hacia abajo. Este, yo pienso que lo voy a hacer así en espiral. Así que mejor voy a empezar acá atrás para que vean lo que estoy haciendo. Y agarrar un pedacito. Voy a encajarlo aquí. Saco otro pedacito. Aquí. Acá otro. Y pues ya vayan viendo si va quedando derechito, si se va viendo bien. Lo pueden encajar si quieren con ramitas. Vamos con el segundo. Este, ya puse el segundo pero estoy viendo que me queda un poquito más... Se un poquito raro de aquí, así que voy a acomodar. No se alcanza a ver casi porque es un árbol blanco y, y esto es plateado y casi no se ve, pero eso es el concepto que quiero. Si sí se ve de cerquita, como que le da más textura sin que sea tan dramático. Aquí lo dramático son las esferas rojas. Chicas, ahora lo que vamos a hacer es hacer un moño, porque no tengo estrella ni nada. Este, yo nunca he hecho un moño, así que vamos a ver cómo nos queda. Empiezas de una esquinita y lo enrollas hacia acá, luego hacia acá, luego hacia acá, y acá, y acá, y acá, y así, y hasta acá, llegar a la punta. Y al final, le, si quieres, le puedes cortar un piquito así muy... Muy bonito. Y este... Ah, y le tienes que hacer uno Y ahora sí, con tu listón de alambre, porque es más fácil, pues ya lo empiezas a abrir. De hecho, voy a hacer esto en mi árbol. ¡Tadá! No se crean. <ríe> Qué feo, ok. Hay que acomodarlo. Que sea bonito. Ay, se Yeah. Mira, sí quedó bien. No. Ok, no. Sí, no. Tengo que... Ok, ok. Este me gusta. Okay, ok, se ve un poquito raro, pero lo tengo que esponjar más. ¿Saben lo que pasa? Tuve a ver que ponerle más de estas cositas. Así que nomás voy a hacer esto y los voy a encajar, pero sh, no le digan a nadie, chicos. ¿Ya ven? Creo que nomás hacía falta uno. Voy a hacer uno más, nomás porque es Navidad y me gusta hacer dramática en Navidad. Voy a cortar otro pedacito, lo voy a hacer así y lo voy a poner aquí. les estoy dando la espalda listo chicos ahora lo siguiente que voy a hacer es poner unos palitos lo que tienes que hacer es salir buscar un árbol y buscar palitos en el piso a menos de que los quieras arrancar de las ramas yo no alcancé los árboles así que las agarré del piso Esto no es para darle otro detallito chiquitito, que créanme que la gente, la gente va a preguntar qué onda, pero se ve padre. Y por fin mi parte favorita es esta de aquí. Compré en Michaels cinco flores. Compré dos tipos de flores, este que pensé que iban a, a irle bien con mi árbol, este Compré estas tres, de este tono blanco con, un, con diamantina y perlitas. Y compré estas plateadas. También muy padres. ¡Ah, ¡Vean qué padre! Esta la voy a poner a medio arriba. Muy fácil. ¿Sí ven? ¡Ay no, no ven! Ok, ahí está la primera. Déjenme alejar. Después esta aquí yo soy de las que decora solamente la parte de que no decora la parte de atrás tanto si sí debería pero por ahorrarme dinero este solamente lo hago así nadie se va a fijar uh, no le pusiste nada atrás para eso son los palitos y el listón sí. Y listo, este puse una ahí, una blanca acá, eh, plateada acá, blanca acá y luego otra plateada de aquel lado. La verdad se ve muy, muy bonito, me encantó cómo quedó. Siento que le debería de poner más palitos acá arriba, pero por el momento así lo voy a dejar. Ustedes si quieren le pueden poner más palos o listón o lo que ustedes quieran. Pero aquí lo que resalta, ay no vean el cochinero de acá. Aquí lo que resalta son las bolitas rojas y acá abajo solamente le puse... Yo no tenía base, así que encajé mi árbol en una cosita que tenía y le puse una cosita de, de peluche. Un, un pedazo de tela de peluche. Vean qué bonito se ve. Perfect. Si quieren saber cómo yo pinté mi árbol o por qué mi árbol se ve nevado, este... El video pasado hice un video de cómo hacer que tu árbol se vea como si estuviera nevando. Este, no, sé si me, no sé si me siguen, pero el año pasado tenía este mismo arbolito, pero sin nada. Sin estas cositas blancas. De hecho, esto yo se lo puse y por eso mi árbol se ve blanco. Así que no se les olvide checar este video para que ahí aprendan cómo hacerlo por si están interesados. Chicos, y así diseñé yo mi árbol, este, déjenme saber qué opinan, este, la verdad pudo haber comprado puras esferas plateadas o blancas, me encantaría que estas fueran blancas, pero... No sé, como que me gustan. Ya el año pasado, ya el año que viene, este, quizá las pinte de blanco o algo, no sé. Cuando ustedes vayan a decorar este, su árbol, vean qué tema quieren hacerlo. Si les gusta algún color en especial, si quieren un árbol verde, si quieren un árbol con nieve o un árbol todo blanco. De hecho, en uno de mis videos este, decoré un árbol solamente blanco con flores, rositas, fuchsia. Y se vea súper bonito. Este, pueden hacer eso en su árbol. Obviamente yo no voy a decorar mi casa de rosa. Aunque sí me gustaría. Pero pues no, no se puede. Este, busquen el tema de su árbol. Y pues sí, chicos, espero que les haya gustado este video. No se te olvide seguirme en todas mis redes sociales. Se los voy a dejar aquí para que puedan ir a seguirme allá y podemos platicar por ellas si ustedes quieren. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. No. ¡Ay!